Mi nombre es Florencia y soy profesora de Educación Especial. Me recibí hace poquito, hace menos de un año, y actualmente estoy a cargo de expresión artística en la Escuela Pablo VI. La docencia ha formado parte de toda mi vida, mis papás son docentes los dos, por lo que crecí rodeada de planificaciones, viéndolos hacer su tarea con muchísimo amor y con algunas frustraciones por sus luchas contra el sistema, con cosas que no estaban a su alcance. Eh, por lo que durante mucho tiempo yo me negué a seguir su camino, no porque no nos admirara, sino por estas razones. Y hace unos años, después de muchas carreras probadas, al llegar a vivir a Leones, me encontré con que tenía la posibilidad de seguir la carrera de educación especial y bueno, emprendí este camino que me hace. Yo creo bien. que la capacitación es lo que nos permite seguir formándonos y crecer como docentes y como personas y siempre nos propone... Un desafío. Agradezco la oportunidad de capacitarnos por este medio y también quería agradecerles a todos ustedes por compartir sus puntos de vista, lo que hacen que todos podamos crecer.